Treparé con dificultad por ese paracaídas que llamas falda. Usaré tus trenzas como escalera. Me aferraré al lóbulo para entrar por tu oído derecho. Y cuando logre tomar el control, miraré hacia afuera para verme a mí mismo sentado al otro lado de la botella de vino. Y usaré tus labios para decirme te amo.